Muy bien, continuamos acá en De Mañana. En este momento vamos a escuchar a nuestro Carolina. compañero Francis Rodríguez. Sí, claro. ¿Qué tienes Antes de para eso, decir? Señor se fue Sócrates. No quiso decir. Eh, miren, enfoque en la silla de Sócrates. Que Sócrates después Armó que se puso el... a, a, a hacer denuncia aquí... Dejó su silla sola, eh, un acto de irresponsabilidad de Sócrates Mercedes, decir aquí que, que, si, que si César Abusador estaba financiando campaña y que hay campaña que, dijeron... y que, hay que... Y dejó la, la silla sola. Se fue. Eh, se fue. No huyas, bueno. cobarde. a decir la cosa aquí. Y a decir la, lo que tú estabas diciendo de la discoteca que se están, que, que estaban lavando el dinero de, de César Abusador. Dilo aquí, cobarde. Y de, y de los funcionarios que lo están sí, protegiendo. Sí, también. Pero me y salió de lo que corriendo. Se han beneficiado para se no decir beneficiando, pero ya no querían ni saber de. Tú él, vuelve el ahora. lunes. Sí, y di que sí. 1.2 millones 1.4 millones 1.7 millones 1.20 millones 1.100 100 Francis. millones de dólares. ¿Y cuántos millones de dólares que se va? Una hoy bueno. Estados Unidos y la vida institucional de ese gran país conoce de lo que pretenden los demócratas promover ante el Consejo de los Representantes, pero que Donald Trump, con respecto al tema de Ucrania y, y la investigación del embajador Bilden ha tenido hoy el, según la la la reseña periodística de CNN, dice Demócratas publican reporte que detalla el supuesto esquema de Trump. ...sobre Ucrania y discute un, un precedente en el juicio político. Han buscado todos los mecanismos... ...y creo que en el peor momento para tratar de, de atacar al presidente Trump. Los demócratas han ido perdiendo efectividad en sus pretensiones... ...cuando sabemos que por primera vez en mucho tiempo el presidente Trump está disfrutando de unos números en su economía que no lo había tenido Obama en los últimos tiempos. De hecho, había decrecido la economía norteamericana y hoy se posiciona un tanto favorable en lo que Trump, de forma jocosa, hizo algunos tweets sobre esa, esa, ese crecimiento. Y se suma algo que yo creo importante, que en el día de hoy vimos, no obstante, a la lucha de mercados entre los dos colosos, entre ellos China y Estados Unidos. Lo cual, ayer nuestro amigo eh, y economista Pedro Esteban, refería acerca de ese proceso, de esa guerra económica entre las dos naciones más poderosas del planeta. Pero a qué me refiero de importante y creo que es un ingrediente importante que va a engrosar la satisfacción del presidente Trump como un gran negociador y un gran visionario en la parte económica para su nación. Y es que hoy vimos que China anunció la reducción de aranceles para dos comodines importantes del la soya en, de Estados Unidos, y eso creo que le favorece a Trump, porque en esa lucha donde se estaban planificando y que Trump aumentara las aranceles de los productos chinos, igualmente China ahora dice que reduce parece ser que está entrando en razón. Sí, y también nos beneficia a nosotros porque Obviamente. es el principal eh, valor nutricional de proteína para la crianza de cerdo y aves. Nosotros compramos todo, todo. para ensamblar aquí cerdos y aves. Entonces con esta, es el principal. Con toda esa maíz. reducción de esos productos hacia China y la reducción de China, el, el más poderoso de los aranceles, favorece a la economía de Estados Unidos y parece ser que van encontrando un entendimiento, eso es un logro para el presidente estadounidense que ha tenido una, una estrategia cerrada frente a China y no ha bajado la guardia. Y hoy, aunque los demócratas están tratando de buscar a través de este juicio, y sabemos que no lo van a lograr porque cuando llegue al Senado, Senado es mayoría eh, republicana, esto... No va a ser más que una... Por eso Trump ayer se sentía tan conforme y tan tranquilo. que lo... Si lo van a hacer, que lo hagan rápido. Pero, pero obviamente... Eh, Francis, que... pero China tiene rápido Estados Unidos. Lo, lo tiene rápido. Lo, lo, lo, lo tiene cogiendo lucha. Lo tiene... Obviamente, porque fíjate una cosa. Cuando tú tienes un mercado de 1.300 y, y quién sabe más, más lo que están discriminados por el mundo, sí. de consumidores... Obviamente que es un mercado altamente y sobre todo por el crecimiento de la economía de China, el poder adquisitivo y que se entiende ha sacado una gran cantidad de la pobreza en China. Por eso vemos que hay más turismo chino en el mundo, porque ya el chino tiene una calidad de vida distinta, producto de las medidas y la reconversión de su territorio en una economía global. Y la ruta de la seda, que es la que ha planteado que históricamente se ha conocido China buscando nuevos mercados, el compartir esos mercados con Estados Unidos, obviamente que trae consigo estos tipos de luchas. Y luego que República Dominicana haya firmado con eh, China de forma introspectiva y abandonando a uno de sus eh, principales handicaps, para la, lo que era la relación, hace que también Estados Unidos se movilice en el Caribe y no claro. perder la hegemonía aquí. ¿Qué opinión te merece a ti eh, precisamente esa, esa esos acuerdos a los que ha llegado República Dominicana con China, dándole mira, medio la espalda a Estados Unidos? Mira, para, medio, me, para mí fue un tanto avieso y peligroso, porque aunque nosotros todos sabemos, y te lo dice un descendiente de Chino, yo tengo... Mi la parte materna, nosotros somos chinos, eh, porque de los primeros cinco chinos que llegaron al país, uno de ellos, que sin samán, que le llamaban cabulla, era el, bisabuelo, el abuelo de mi, de mi, de mi abuela, bisabuelo de mi mamá y tatarabuelo mío. Es decir, que nosotros tenemos una concepción de la realidad dominicana frente a ese concierto de naciones, que entendía debía de hacerse bajo la planificación de, de un Estado para insertarse a un mercado y que un país como China pudiera tener la República Dominicana sin mayores tropiezos una relación más activa. Creían o lo hicieron haciendo creer que íbamos a tener beneficio de momento con ese coloso, pero no es así porque principalmente nosotros somos frontera imperial, según decía Juan Bosch, y en su libro que se llama El Gran Caribe, Frontera Imperial, porque la lucha y la ruta de conexión es altamente interesante para esta parte del mundo y en la otra parte del mundo, como lo es Asia. Entonces, en principio, Critiqué la forma en que se hizo esa transición, porque incluso como si fuera una especie de, de estrategia recogida por las greñas, el Estado Dominicano se insertó como mandando un mensaje de autodeterminación por encima de los compromisos que tenía. Y eso es peligroso para cualquier nación. Ahí empiezan, a Ahí empiezan ya ayer a mandarle el mensaje a los Estados Unidos que podría aumentar los aranceles a, los aranceles, a productos sí. nuestros que van directamente a afectar sí. al, al productor nacional y a la economía nacional porque no tendríamos mercado en esos lugares donde hay un alto consumo. Entonces nosotros tenemos que ser astutos y no se puede pensar de momento de forma de arranque por beneficio de un momento, porque podríamos traer mayores consecuencias. Una de las cosas que yo advertí de Trump en Estados Unidos, que nos favorece a nosotros, fue aquella vez cuando yo hablaba de que Trump, con su política de Estados de, de, de un territorio para los americanos, protegiendo su frontera y políticas de verdadero control migratorio, le estaba quitando los fondos a las ONG que estaban promoviendo la entrada de indocumentados desde Haití a República Dominicana. Y nosotros, para nosotros, para los intereses nacionales, eso es favorable, porque estaba quitándole recursos a esos que promueven aquí, desde República Dominicana y desde Haití, el trasiego de, de seres humanos, sin importar el costo que tuviera para la República Dominicana. Ahí Muy están. bien, muchísimas gracias, Francis Rodríguez por bien. tu intervención. Gracias. La política internacional no está fácil. De mañana.